Es importante para la investigación contra el cáncer, algo de lo que se muestra muy orgulloso Mariano Barbacid. Era ya hora que se diera un premio Nobel al, al, al cáncer, pero lo importante es la terapia. El científico japonés premiado asegura que. When I see the patients who uh, tell their story how their lives were saved by the treatment uh, we developed, I feel más satisfied. Según Honjo, una mezcla entre esfuerzo y serendipia, hallazgo casual, es la clave para encontrar la cura al cáncer. La lucha contra esta enfermedad es interdisciplinar. Desde el campo de la química, Sobaj tiene una previsión optimista. In my field, you know, um, more and more sophisticated molecular machines will be made, and in particular, molecular machines which will be biocompatible, which uh, will be injected in. Uh, ...en um, in in um, in, in uh, uh, like Desde el ámbito de la farmacia, María José Alonso coincide con el Nobel. Ya al día de hoy existen nanomedicamentos para el tratamiento del cáncer... ...con los cuales se ha conseguido eh, mejorar la eficacia... ...reducir la toxicidad de algunos fármacos... ...revela la clave de su éxito. La nanomedicina se ha convertido en un ámbito absolutamente multidisciplinar... En, la que, ...en el que biólogos, químicos, físicos, farmacéuticos... ...trabajamos en colaboración. Además, confirma que el trabajo en equipo será especialmente productivo... ...para la investigación contra el cáncer. Yo estoy convencida de que ese trabajo colaborativo... ...va a dar lugar a frutos muy interesantes en particular... ...para el tratamiento del cáncer. La lucha por encontrar la ansiada cura es un continuo al que muchos científicos como Mariano Barbacid, le han dedicado la vida. Yo podía estar jubilado ya con mis años. Yo todavía voy los sábados y los domingos al laboratorio porque me apetece. Su colega, Marisol Soengas, especializada en melanoma, ha seguido el mismo camino. Bueno, no nos vamos a engañar, la situación está difícil. La científica gallega se muestra positiva ante el futuro. Entonces, a pesar de que tenemos menos fondos, somos muy eficientes y somos increíblemente eficientes, de hecho podemos competir con grandes grupos eh, con menos eh, recursos porque yo creo que somos más inteligentes en el sentido de que buscamos mejor eh, qué investigar para que sea un tema relevante y suficientemente novedoso para que nosotros podamos competir con los medios que tenemos. Coincide además con otros investigadores. Muy redonda, curar es, eh, o sea, es difícil, pero al menos extender la vida media y, y que el paciente viva mejor, eso se está consiguiendo ya en melanoma, en mama, en pulmón. Pero ver que un resultado de mi grupo dio lugar a un compuesto que luego una compañía desarrolló y mejoró y está probando en pacientes y si los pacientes están respondiendo, pues realmente es una gran satisfacción porque no ocurre muy a menudo. Existen terapias muy esperanzadoras, como la de Tasuku Honjo. El japonés. This is just the beginning of the long and uh, struggling, but uh, many people now uh, find a way, so I believe in well few decades, probably they can find the improvement y, eventualmente, el cáncer será completamente curado. Sin embargo, la verdadera batalla la viven las familias afectadas día a día y para ayudar a estas familias nacen asociaciones de apoyo, como ASANOC, de la que Verónica García es vocal. Y la asociación se creó con el fin de, de, de, de ver esas necesidades de dar el apoyo ...entre los padres y de decir, vale, nosotros que somos la parte afectada... ...¿qué podemos hacer para que esto sea lo más evadero posible? Esta madre da voz a sus reivindicaciones. Con dos años y medio lo que menos esperas en, en, tu, en, en tu vida... es que, que ese momento de... ...de... ...perdón... ...que ese momento de, de felicidad máxima... ...una simple fiebre... ...te vaya a llevar a donde no se va... Estamos viviendo unos tiempos de, del mundo perfecto... ...más que nunca... Eh, ...porque hay muchísimos problemas... ...de muchísimas casuísticas... ...pero lo que vale, y lo que prima es el Instagram... ...y el postureo y la foto bonita... ...y todo es maravilloso... ...entonces en el momento en que algo se desvía de eso bonito... ...es un problema... ...y no todo el mundo es capaz de afrontarlo... La enfermera pediátrica Ruth Conde... Habla con pasión de su paso por la sección de oncología. Y son niños que al final pasan a formar parte de tu día a día, ¿no? Los ves crecer, niños que te ingresan, pues que no hablan o no caminan y que aprenden a caminar en el hospital, que aprenden a hablar en el hospital, que, que sus primeras palabras son me vengo a poner plaquetas o la quimio y, y está... Sí, es, es, a, nivel de, a nivel profesional es brutal y a nivel personal también, porque al final creas un vínculo con las familias, con los peques. Una sección que echa de menos. Pero la continuidad, yo es lo que más echo de menos. El verlos como crecer. Pero para poder finalmente ganar la batalla contra el cáncer, es necesaria la serendipia mencionada por Honjo y Sobash. historia científica. Story para mostrar que uh, accidentes pueden uh, tener uh, consecuencias muy felices. Alguien que tenía una idea extraña de mirar el efecto de un campo eléctrico en una división de células y ha llevó a una aplicación extremadamente importante. Una esperanza que todos, científicos, pacientes y personal sanitario, comparten de la mano de la serendipia y del esfuerzo, seguro que se logrará encontrar, más pronto que tarde, una cura al cáncer.